Gran Venta de bodega Virtual en Ediciones Desde Abajo, del 1 al 6 de diciembre, envíos a cualquier lugar de Colombia, más de 200 títulos, descuentos hasta el 60%. Para hacer su compra tenga en cuenta. Paso 1 Ingrese a www.desdeabajo.info Paso 2 Le da clic al banner de la Venta de bodega Virtual de Ediciones Desde Abajo Paso 3 Lea todas las condiciones aquí. Paso 4. Acá está toda la lista de los libros. Al dar clic a los títulos podrá leer la sinopsis y características de cada uno de ellos. Paso 5. Nos escriba los correos electrónicos anotados en las condiciones y realiza su pedido. Recuerde, el precio de la lista de los libros no incluye el precio del envío.